y muy buenas mochines, ¿cómo están? estamos en otro video del canal, yo soy Mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO antes de ir con los contratos quería contarles que hablé con la página de spy preguntando si ellos querían colaborar con el canal y me han dado el visto bueno, así que me han dado una cuenta premium y con esa voy a poder traer mejores contratos y me facilitará a la hora de compartírselos así que eso es un punto bueno en el video de hoy que les quería contar y muchas gracias por el apoyo que me dan y lo bueno que el beneficio no solo será para compartirle los contratos sino que si ustedes se loguean en la página con alguno de los links que dejo aquí de los contratos obtendrán dos días extra si ustedes quieren adquirir una cuenta premium así que bueno chicos eso, quería agradecerles a ustedes y a TradeUpSpy por confiar en el canal y ahora sí, vamos con los contratos para el primero vamos a necesitar armas azules y con stat track y estas van a ser 7 armas en Minimalware de la caja Spectrum y 3 armas en Field Tested de la caja Spectrum El valor de este contrato será de alrededor de 3 dólares y las probabilidades de ganar profit serán de un 80% así que este contrato podemos spamearlo las veces que queramos tenemos un 20% de perder y tampoco perderemos tanto y si lo que estás buscando son contratos en lo que no haya que arriesgar tanto dinero y tener buen profit te dejaré aquí arriba una lista de contratos rentables y baratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas moradas y estas van a ser 8 armas minimal wear de la caja danger zone y 2 armas field tested de la caja cs20 el valor de este contrato será de alrededor de 6 dólares con 60 y las probabilidades de profit serán de un poquito más del 60% este contrato tal vez no sea tan barato y spameable como el anterior pero podemos intentar una o dos veces intentar sacar las armas que nos dan más profit y palpitando el final del video, quiero pedirte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal para este último contrato necesitaremos 10 armas azules con Star Trek y serán 6 armas Minimal Wear de la caja Danger Zone y 4 armas Field Tested de la caja Proma el valor de este contrato será de alrededor de $3.60 y las probabilidades de Profit serán superiores al 40%